Hola, hola, hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de a qué hora estés escuchando este video. Tal vez este video sea un poquito más largo. Hoy empezamos con el sol eh, en, en el eje 511 Por supuesto, hoy el sol en Aries en casa 5 y el sol en Aries en casa 11. Pero antes te quiero decir... Que bueno, que te unas a nuestro grupo de Telegram. Acá arriba lo tenés t.me barra curso de astrología. Y también que podés seguir entrando a nuestra página curso eh, fácilmente O ahora también, más simplificado, es la misma página patagoniaastral.com. Acá abajo lo tenés Patagoniaastral.com. Com. Ya tenemos nueva página para que te sea más fácil recordarlo y entrar. De ahí, por ejemplo, te puedes bajar el manual de astrología básico en PDF gratuitamente o comprarlo en papel. Si quieres comprarlo, bueno, es tu tema. Pero si no, en PDF te lo puedes bajar gratuitamente desde esa página. Y también ahí vas a encontrar un montón de cosas, porque lo estamos convirtiendo en un portal de astrología. Te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube y en el final del video, quédate hasta el final, en el final del video vas a ver un rectangulito que te, si le das clic ahí te lleva directamente a la lista de reproducción. Porque si no entendés este video es porque no viste todos los anteriores. Este es el video 220 y pico, 229 si no me equivoco. Hay 229 videos anteriores, si veis los anteriores, todos short, creo que el que más tiempo dura es 6 minutos, 7, no sé, y este va a ser por toda esta explicación. Bueno, vamos a lo nuestro, entonces para todos los que ya vienen siguiendo todos los videos, hoy lo que vamos a ver entonces, te lo muestro acá, es este sol en Aries la casa 5 en Aries y el sol dentro de la casa 5. Y también vamos a ver al sol en Aries y la casa 11 en Aries y el sol en casa 11. O sea, en esa combinación de sol en casa 5 en Aries, en casa 5 en en Aries lo que estamos en condiciones de decir es Sol en casa 5 Tres palabras claves Que ya te las dije antes en los anteriores videos Narcisista, apasionado, creativo Casa 5 en Aries Apasionado, imponente Liderazgo, ¿sí? busca el liderazgo Sol en Aries Tres palabras claves positivas y tres negativas Positivas, enérgico, valiente y líder las negativas, conflictivo, incompetente, agresivo. O sea que, si vos te encontrás con una carta que estás estudiando o tu propia carta que tiene ese sol en Aries, la casa 5 en Aries y el sol dentro de la casa 5, podés estar ante un líder muy activo, <coughs> perdón, narcisista, incompetente o ante un valiente creativo que siempre se apasiona con lo que emprende estoy tomando mate mientras te hago este video a la mañana y aún así vamos a cambiar a este sol en Aries en casa 11 y la casa 11 en Aries bien eh, vos ya lo sabías sol en casa 11 Amistoso, superficial, vanidoso. Casa 11 en Aries. Sociable, impetuoso, activos. Sol en Aries. Tres palabras positivas. Enérgico, valiente, líder. Tres palabras negativas. Conflictivo, incompetente, agresivo. O sea, siempre el sol en Aries te tenés que guiar por esas palabras claves. Entonces, en este caso, si tenés el sol en casa 11, la casa 11 en Aries, y el sol en Aries, eh, estás ante un líder social, podés llegar a estar ante un líder social vanidoso que le gusta que lo halaguen. Bien, ahora yo te voy a dejar una tarea para que me lo dejes abajo en la descripción del... No, en la descripción del video no, en los comentarios. ¿sí? ¿Qué pasaría si ese sol, en vez de estar en Aries... Está en casa 11, la casa 11 está en Aries, pero ese sol está en Tauro, o sea, estuviera por aquí en vez de estar en el mismo signo. ¿Cómo sería esa combinación? Y lo mismo para el inverso. ¿Qué es la tarea que te vengo dando? ¿sí? O sea, ¿qué pasaría si la casa 5 estuviera en Aries, pero ese sol, en vez de estar en Aries, estuviera dentro de la casa 5, pero en Tauro. ¿Cómo sería esa, eh, esa frase clave para esta nueva combinación? ¿Nos volvemos a encontrar mañana? ¡Claro que sí! Ahora sí, ahí tenés en esa cajita de descripción, ese rectangulito eh, que te lleva a la lista de reproducción de donde está la primera clase. Acordate, esta es la 229 de 320 clases. Entonces, si no entendés esta clase es porque no viste las anteriores. Mirá las anteriores, por favor. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por estar ahí.